Muy bien. Muy bien, pues buenos días. este Es un gusto estar aquí con todos ustedes y voy a hablarles un ratito sobre la enmienda de plásticos en México, que tiene que ver precisamente con el tema también de incineración y que le estamos dando como todo este enfoque para eh, evitar que entren más residuos a México y que se sigan incinerando. entonces Voy a iniciar, les agradezco mucho este, a Jorge a y a Alain eh, esta oportunidad y les saludo acá desde, desde lejos. Bueno, eh, la enmienda de plásticos de Basilea es una enmienda que propuso el gobierno de Noruega dentro del convenio de Basilea. Para, eh, digamos, que regular los, la, los, las importaciones y las exportaciones, le dicen los movimientos transfronterizos de residuos plásticos, precisamente por la contaminación que están generando, por la contaminación actual que hay en los océanos y también porque es un problema que ya está desbordado, sobre todo por plásticos de un solo usados a otros no tiene reciclaje entonces esta enmienda de prohibición entra digo perdón esta enmienda de plásticos entra en vigor el primero de enero del 2021 y vamos a ver cuáles son las amenazas para México este, con, esta, con esta no con esta enmienda pero sí con el contexto internacional que existe ahora entonces este esta enmienda, como les decía, es importante porque va a quiere regular más que limpiar, quiere regular este comercio internacional y se trata de un de una iniciativa que tiene que ver con la justicia ambiental que es para que los países que son más ricos y que están generando todos estos residuos ya no los envíen a países que tienen menos capacidad de reciclaje. Estas son algunas cifras que tenemos este, sobre México, que hemos estado trabajando. Este, ahorita les voy a contar un poquito más sobre cómo ha sido el proceso en el que organizaciones como LIDES, Fronteras Comunes, Greenpeace y otras organizaciones nos hemos sumado a este, tratar de incidir un poco en el gobierno de México para que ya no entren estos residuos a su quema. Ahí se los dejo. Este, no voy a hablar de estas cantidades porque además son cantidades que la presentación ustedes la van a tener, pero son cantidades que en realidad varían bastante de quién las genera o quién las está este, utilizando. Y la verdad es que por eso dentro de los trabajos que estamos haciendo con las organizaciones, pues estamos haciendo pidiendo que se haga un diagnóstico nacional sobre la generación de residuos plásticos en México y hacia dónde van a parar y qué tipo de tratamiento les han estado dando. Eh, nada más rápidamente ustedes pueden ver aquí eh, México está en gris que quiere decir que los países que están en gris no tienen absolutamente nada de responsabilidad extendida del productor, que también es otra demanda que estamos teniendo entre los grupos que le estamos haciendo al gobierno pues para que se empiece a atender esta crisis plástica. ¿Qué hemos hecho como fronteras comunes y de entrega? Porque este esfuerzo también lo estamos haciendo las organizaciones que les comentaba junto con Gaia. Y bueno, pues este, así nos sentimos como ese pescadito que está nadando contracorriente para poder abordar la enmienda de plásticos desde una manera mucho más sustentable y preventiva de lo que ya está. Aquí les cuento, este es un trabajo conjunto este, y bueno, las organizaciones que estamos participando en este proyecto de la enmienda de plásticos y pedirle al gobierno pues se dejen de importar porque reciclaje y porque terminan en los incineradores, pues hemos establecido comunicación con el gobierno, eh, en, con las secretarías de Sanat, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Consejería Jurídica de la Presidencia, y eh, esta última, eh, con la jurídica de la presidencia, porque eh, eh, el presidente mandó una carta al Senado diciendo que ellos aprueban, que él ve bien que se apruebe la enmienda de prohibición del convenio de Basilea, que este es un poquito más anterior a la enmienda de plásticos en la que es importante que México también se aparte porque evita que se exporten residuos peligrosos con menos capacidades y menos una economía pues mucho más en desventaja que la que podría tener México. Y el presidente dice que qué bueno que entra la enmienda de prohibición, pero qué bueno que va a haber la enmienda de plásticos y que eso nos va a ayudar a que los importemos y reactivemos nuestra economía. Entonces, ustedes bien saben que nosotros pues no estamos a favor de la incineración. Generalmente estos plásticos, como no tienen capacidad de reciclaje, pues se van a, a incinerar, pero para, para el gobierno sigue... Siendo un punto de vista meramente comercial, meramente económico y no han pensado en las repercusiones a la salud ni al ambiente que tiene todo esto. En el legislativo hemos estado en contacto con los senadores. Esto es principalmente a través del liderazgo del IDESC, de Jorge y de Brisa y de otros compañeros frente y compañeras que están dándole están dándoles sobre todo, y estamos acompañando nosotras nada más, dándole caña a todas estas este, iniciativas que ha habido en el Senado sobre procesamiento y para modificar la ley de residuos. Creemos que, que, es un, que es una coyuntura en la que el gobierno está aprovechando el encierro y la falta de información para pasar un montón de cosas en de las comunidades, de la defensa del territorio, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa ambiental y de la defensa de las comunidades. Entonces, yo no sé si también este, se va a sacar una declaratoria final de esta reunión en la que hagamos bien en, dentro de esa declaratoria, pues el desconocimiento de los intereses comerciales meramente comerciales frente a todas estas violaciones que estamos mencionando no este más de trabajo que hemos trabajado estas organizaciones eh, que son eh, lides fronteras greenpeace la asociación ecológica Santo Tomás eh, acción ecológica de Moreos, y la Academia Mexicana de Derecho Ambiental. Eh, estamos trabajando este tema para estar y preguntándole al gobierno qué va a hacer y cómo lo va a hacer y eh, dan, eh, pues enviando comunicados de que conocemos lo que están haciendo en, en el caso, no Entonces bueno sabemos que dentro del coprocesamiento están plásticos, pero hemos visto que también han aumentado muchísimo el envío de envases de plaguicidas a los meteros y, este, y hay unos datos eh, que les puedo pasar, no, no recuerdo muy bien, pero son muchas toneladas que han estado enviándose a Cemex. Entonces, imagínense ustedes que, aparte de quemar un plástico, que puede ser eh, generador de dioxinas y furanos, entre otras cosas, que además contenga restos de plaguicidas. Entonces eso es gravísimo porque pues, para la población cercana y eh, pues eh, también es importante que hablemos de esto. Esta, eh, les decía, en María Alianza, trabajando en este tema con las organizaciones, ya les mencioné, también con el respaldo, Internacional organizada y y PEN en su caso, no. Eh, estamos pidiéndole al gobierno ir más allá de la enmienda de plásticos y que no se importen plásticos cuyo cuyo cuyo destino final sea la incineración. Entonces, bueno, esta somos un, un gráfico muy lindo de, de, la, de las compañeras compañeras que estamos trabajando ahorita en esta enmienda. Aunque habría que poner a, y a Jorge más también fuera de la máquina y un poco en trabajo de campo como ahorita lo están haciendo y que tienen la oportunidad de reunirse con ustedes. Estamos haciendo análisis de iniciativas de prohibiciones de plásticos, el legislativo, los convenios internacionales. Hemos realizado más de 70 solicitudes de información a las diferentes dependencias sobre los plásticos. Hemos hecho este, eh, eh, las que hemos pegado. También unas datos sobre información sobre fracciones arancelarias porque es un desmadre. O sea, la verdad es que hay algunas fracciones arancelarias en economía, otras que maneja Semarnat, otras que se manejan al exterior. Eh, y bueno, otras fracciones arancelarias que también de importaciones de plásticos que están entrando a México desde Estados Unidos. Entonces, tenemos, estamos trabajando en el elaborar material audiovisual, un ciberactivismo que se llama Únete, más material gráficos, documentos de incidencia y, y bueno, ya pronto también estamos dentro de esos, este, estamos también, perdón, de legislativo de cómo se contraponen eh, un, un, un este digamos un convenio ambiental que es Basilea frente a un convenio comercial que es el Temec y luego cómo esto este puede si nos negamos a recibir cargamentos de pues estamos analizando si, si México podría incurrir en algunas, este, pues, que le pudieran demandar o en alguna controversia constitucional, digo, perdón, comercial que pudiera establecer Estados Unidos. Este, estamos pidiendo la responsabilidad extendida del productor y aquí pueden ver algunas imágenes de todos los, los este, pues ya los cargamentos de China, que ya China no está aceptando afortunadamente este, eh, cargamentos de residuos que no se pueden reciclar, pero entonces todos estos residuos andan sobre todo por el sureste asiático y devolviéndose a países, que no hay manera de, de, de reciclarlos. Y entonces, este, pues aquí pueden ver algunos de todos estos cargamentos que están siendo regresados a sus países de orígenes desde el sureste asiático. Esta es una carta más o menos eh, del ejemplo de lo que hemos estado haciendo primero para que el gobierno acepte la enmienda de prohibición, luego que acepte la enmienda de plásticos, luego que vaya más allá de la enmienda de plásticos y no permita la incineración de, de perdón, que no haya la entrada de residuos que van a ir directamente a la incineración. Aquí hay algunas acciones y conferencias de prensa que hemos hecho. Ahorita está esta plataforma que están viendo ahí que se llama no a la importación de plásticos, de residuos plásticos de gris. Santo Tomás, del IDEC de Fronteras, que estamos lanzando de Gaia de Acción Ecológica, para que la puedan firmar. Ojalá que tengan un tiempito en este foro para que se pueda pasar a firma. Y bueno, eh, acabamos también una cita que los compañeros y las compañeras del IDEC nos pusieron. Entonces, estamos buscando todo este tipo de materiales para poder incidir. ¿Cuál es la situación actual? Eh, no tenemos responsabilidad de dar información confiable sobre los plásticos. Hay un relajo entre las fracciones arancelarias, lo que impide su, su reconocimiento. Y bueno, eh, sabemos que, y estar ahora combatiendo eh, este, posturas de gobierno y de industria que hablan de economía circular y que hablan de... de de reciclaje cuando sabemos que eh, eh, la incineración no es ni economía circular ni reciclaje. Tenemos los retos de una legislación muy mala que bloquea los residuos, tiene responsabilidad compartida y que eso impide que las compañías se hagan cargo o que los ha protegido para que no se hagan cargo se hagan cargo de, no se hagan cargo de sus residuos. Este, algunas recomendaciones, pues, fortalecer algunas iniciativas de Naciones Unidas, tenemos que fortalecer el trabajo comunitario, tenemos que pedir la responsabilidad extendida los países eh, tienen que hacerse cargo de sus propios residuos y no andarlos exportando, y el reciclaje, pues, como les decía, no puede ser tóxico, y... Se tiene que vivir que Estados Unidos nos inunde con los planes de y de China. Este, por último, dejaría aquí unos recursos en esta presentación, y pues esto sería otra. Asunto es, compañeros, compañeros, que sigamos fortaleciendo que no haya incineración, que no haya coprocesamiento y mucho menos que se importen residuos para esto. O sea, ya con la carga nacional tenemos y estamos buscando junto con ustedes este, pues que se detenga la incineración. Pues muchas gracias y buenos días. Los envases de plaguicidas este, que están tirados en el campo pues, son una responsabilidad, digamos, de la industria, de la industria de los agrotóxicos. Existe una asociación que los recoge, que se llama ALI, y que ellos hacen este, el plan de manejo. Sin embargo, si no tuviéramos plaguicidas, no tuviéramos que manejar esos envases. Entonces, la idea es no tener y no usar y cambiar hacia formas de cultura sustentable, y en este caso de agroecología, para que no tuviéramos estos venenos, ni en envases, ni en nuestras vidas. Pues lo, lo que... Lo, ...el... El, el, el programa de Mocali obviamente no recoge a, absolutamente todos los envases vacíos de plaguicidas, sin embargo, es la industria, o sea, sí, no, no solo hacer un plan de manejo, sino que elaborara este, sus, a, a, a, a, a, a productos que no fueran tóxicos y además, este. Hablando de la transición hacia la agroecología. Por supuesto que ahorita no tenemos ni planes de basura cero ni otros planes que eviten la generación de estos residuos, pues por lo pronto estos residuos tendrían que estar siendo dispuestos de otra manera y no quemándose. O sea, obviamente no estamos de acuerdo tampoco en que vayan muchas fracciones y sobre todo tóxicas y contaminadas a rellenos sanitarios porque son residuos considerados como de manejo especial y no son residuos de manejo especial, son residuos peligrosos y los residuos peligrosos tienen que tener otro manejo actualmente por la, por la normatividad, entonces para empezar eh, creemos que es un residuo que está mal clasificado precisamente para Evitar que la industria tenga mucho más cargos en manejarlos de, otro, de otra manera y con cuidado y en un confinamiento seguro. Aunque no estamos hablando de que queremos eso, queremos que no haya envases de plaguicidas, queremos que no haya plaguicidas y queremos que haya prácticas de, agro, de agroecología en el campo y que sabemos que lo, lo hay y además puede haberlo, pero que además estos plaguicidas tienen que ver también más con la entrada de productos eh, transgénicos y otros productos tecnológicos y paquetes tecnológicos que tienen que estar utilizando las semillas de las agroindustrias y, y generalmente el campo pues no hace eso. Gracias. este Sí, efectivamente eh, digamos que la, la, la regulación en materia de residuos toda está mal está mal desde su principio filosófico de valorización, está mal desde su principio rector de responsabilidad compartida, y es algo que estamos buscando cambiar. No va a ser fácil, porque una legislación que tiene sus residuos este, clasificados como algo que se puede valorizar, valorizar, valorizar, pues esto siempre va a ir que tengamos una reducción de residuos porque para alguien significa un negocio. Para la cementera significa un gran negocio y un gran ahorro de su factura energética estar metiendo residuos al horno como combustible alterno y están eh, provocando lo que ustedes ya no solo saben, o sea, lo que ustedes viven todos los días. Entonces, este, Claro que implica un trabajo grande, trabajo, este, que a nivel de toda la regulación está mal. Eh, por ejemplo, hay, una, hay un dato muy interesante de que eh, en, en Canadá eh, se está tratando, por lo menos en la provincia de Quebec, eh, reclasificar los plásticos y, y clasificarlos como residuos peligrosos. No porque tengan una, una clasificación CRETIP como es la que tiene México, que un residuo es peligroso si es corrosivo, reactivo, toque, biológico infeccioso. Ellos ya ahora están superando eso y están diciendo, ok, esto es un residuo peligroso, a lo mejor no tanto por sus características, pero sí por su gran generación. Ambiental que están generando, por el gran impacto social que están generando y porque es un modelo de consumo técnico, regularlo de otra manera. Entonces, el asunto aquí en México, claro que todo está mal, está los reglamentos y las normas fueron concebidas. Eh, que vuelvo a repetir, valización, responsabilidad compartida, no tiene nada de principio precautorio, no tiene nada de responsabilidad del productor y entonces eso hace que todo esté mal. Eh, los plaguicidas no deben de existir, no debe de existir esos esos botes tirados por todos lados y tampoco debe de existir un programa del gobierno que diga que un triple lavado, que es nada más meter el, el frasco vacío en un tambo de 200 litros, que además ya lo metieron ahí con un montón de plaguicidas, este, lo piquen y lo manden a Cemex. Entonces, este, la cantidad sí la tengo, es una cantidad eh, que es de hace dos años, se las, voy a, se las voy a pasar porque es muy grave, y sí tenemos que hacer, como dices, todo un trabajo de educación y de, sobre todo de alertar a la gente. La gente sí entiende lo que es un plaguicida, sí entiende lo que es un tóxico, porque además ya lo ha vivido sobre todo en el campo. Y entonces hay que volver a retomar prácticas anteriores y prácticas agroecológicas para salir en específico de este problema. De lo demás, yo creo que sí México tendría que tener una prohibición federal de plásticos de un solo uso porque no va a haber manera de reciclar eso y porque siguen terminando en hornos cementeros. Entonces... Sí, estoy de acuerdo en que hay que hacer todo un trabajo de divulgación de los riesgos, de divulgación de lo que está pasando y eso es lo que estamos tratando de hacer este, en un diagnóstico que pronto vamos a sacar y que esperemos que sí tenga, ese. estamos trabajando para que tenga ese lenguaje, que se entienda lo que son estas amenazas y lo que podemos hacer para revertirlas. Pues como ustedes ven, sí, la ley, sí, sí, hay algunas leyes eh, locales o como la de la Ciudad de México que tiene vida la, la, los plásticos de un solo uso. Pero pues ahora con la pandemia, pues entramos a una panadería y cada pieza de pan, por poner un ejemplo, está envuelta en plástico. O sea, ha sido un retroceso enorme eh, en cuanto a las políticas de, de evitar plásticos de un solo uso. Mi, mi, mi reflexión es con ustedes y es junto con ustedes. O sea, necesitamos un aparato regulatorio que multe, que esté verificando que se cumpla o necesitamos que no tengamos que gestionar esos residuos o si no hubiera esos plásticos y tenemos que andar multando ni a quien no tener bueno, sí, si no lo cumplen, sí, pero, o sea, sí, eh, espero que me esté dando a entender, o sea, si sí, sí, no tenemos por qué gestionar residuos que son tóxicos, residuos que no necesitamos, residuos que no son útiles, residuos que son impuestos por un modelo de consumo y un modelo capitalista, necesitamos pensar todo esto y que ya no haya necesidad de gestionar estos residuos y que ya no haya necesidad de multar a la gente. Hay que, hay que poner en orden a las empresas y ese orden a las empresas se pone y sobre todo a la industria del plástico que ahora ya nada más nosotros estamos viendo el plástico como el residuo final, pero ahorita ya la discusión es de qué es un plástico y es desde su desde todo su ciclo de vida y es desde su fabricación que estamos hablando de fabricación a través de combustibles fósiles que ya también los queremos reducir y sin embargo con toda esta pandemia pues todo se, se dispara. Entonces, eh, el asunto sí estoy de acuerdo con que en algún momento está pero después tenemos que hacer un cambio de economía para no tenerlos y no tener que gestionar estos residuos y no tener que gestionar estos riesgos. Sí, gracias. Este, Me queda claro esta parte en donde efectivamente tenemos que este, buscar la manera de que ya no se esté utilizando este tipo de envases, de, de eh, pero como ya está lo que se tiene que hacer es dar bien todo lo que hay hoy. tenemos que trabajar posteriormente para pero creo que sería importante que a realizar alguna gestión, alguna diligencia concientizar a lo mejor y, y, y no nada más esperar a que a que, a que se desaparezcan ese tipo de, de productos, sino más bien es darle seguimiento inmediato. Eso es todo, gracias. Sí, como gracias a ti, como parte del seguimiento inmediato, pues nosotros ahí tenemos esa plataforma para que firmen de que se tiene que volver a recuperar eh, la legislación que había y que no haya más plásticos, pero este, también yo creo que como consumidores podemos evitar eh, consumir lo más que se pueda y, y manifestarnos en lo que tenemos legislaciones eficientes que eviten estos plásticos y también, bueno, pues supongo que es una tarea bastante ciudadana y, y pues también decirle a los lugares a donde nosotros vamos, pues esto está prohibido, porque lo estás usando? ¿No? Y, y sí, tenemos un problema que es, como les digo, la punta del iceberg, lo que vemos de los plásticos en el mar, eh, lo que vemos los plásticos en las comunidades, en los lechos de los ríos, porque el problema es mucho más complejo y que tiene que ver, como lo decía, desde, desde el análisis del producto del ciclo de vida. Hay otra parte muy interesante que, es, eh, que creo que nos falta como retomar Y que ayudaría también al comentario de la compañera anterior. Eh, creo que también una, una herramienta para defendernos, eh, aparte del territorio y el, la constitución y el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano y todo esto, pues también es eh, eh, empezar a manejar este discurso desde los derechos humanos. Es muy importante decir que los derechos humanos, hay, es, hay, un, hay un documento hermosísimo del relator de Naciones Unidas para sustancias eh, peligrosas y desechos tóxicos, no este nuevo relator, sino el relator pasado que acaba de salir, es algo así como... como el derecho que tienen las personas a el respeto de sus derechos humanos en cuanto a los tóxicos. Y, y, y, y, y este reporte es muy interesante porque dice que el Estado es el que ha sido el responsable y es el que ha sido omiso para defender nuestros derechos humanos y que tenemos el derecho humano a vivir una vida a vivir bien y que y que es un atentado del estado eso me parece excelente ese reporte que así lo dice dice el estado es el responsable que estemos contaminados por sustancias químicas méxico no tiene una legislación en materia de sustancias químicas y es algo también en lo que estamos trabajando entonces no sé, yo creo que lo dejo aquí porque ya me estoy colgando y emocionando mucho y no les quiero quitar el resto del tiempo para la agenda que tienen tan hermosa. Pues yo me despido, supongo. Muchas gracias. Muchas.